Lo de Tempo, Tempo, Tempo. Me duele hablar de Tempo, porque es que Tempo es mi artista favorito. Uno de mis artistas favoritos, en el sentido de rap, de género. Eh... Pero ¿Tú eres de grupo que le cogió pena porque cayó preso? O no, no, no, nada yo. Nada. No, es que yo no es que yo. No es que yo era fanático de Tempo antes de estar preso. Ah, bueno, bueno. Y a mí me dolió, o ¿sabes? Yo, yo me acuerdo como ahora que yo estaba en el programa Jans que daban los sábados en Telemundo, que era el programa de mi amigo y hermano Coyote, que era desde Puerto Rico. Coyote, saludo, respeto y cariño a ti siempre. Eh, y yo vi la noticia que Tem Tempo estaba preso. Y yo dije, ¿qué yo. Y, esto. y eso fue. Yo, pero yo pensaba como que, eso iba, a, que iba a soltarlo que después. A que eso iba, que se iba a salir de ahí. Y no, no fue así. Entonces, ahí comencé yo a escuchar más a Tempo. ¿Cuántos años de 12 años, 12 años y pico 12, 12 años. Estamos hablando más de una década Cuando, con Cuando el Tempo R no, no, que Tempo iba, Podía ser Según lo que he hablado con personas Que Tempo iba a ser Un un, un, un, y un, y un y tipo No sé si un Dari yankee, pero Un tego, una gente que iba a llegar a un nivel alto Porque fue el primer rapero que firmó con Sony La multinacional sí. Y en ese tiempo ustedes saben que firmar con una multinacional era difícil y, y, young, ese tipo de y ese tipo de música. Pero Tempo eh, subió una foto de unos niños montados. Ay. Y Santiago, como que. Santiago, tú eres mío, porque tengo casi la verdad. Tú, igual que Wilmer Ra Rodríguez, Ramírez, ¿qué llama? Wilmer, eh, Flaco, ¿cómo se llama? Eh, Wilmer Ramírez, ¿qué se llama? Wilmer, el, Wilmer, Wilmer, Wilmer. el rapero. Wilmer, se justificaron para y poder. Wilmer Robe. Wilmer En eso. Será ¿eh? ese no, no, no. se es el sí, incluso. Es bueno, Entonces, eh, Wilmer y Santiago. Santiago que estaba loco por dejarse la cara a Tempo. Independientemente de que el día que no. Estaba loco porque Tempo atacó al Alfa en la canción. Y Wilmer que estaba loco por tener una excusa para tirar. Porque Wilmer, tiene una... Wilmer también es como en la mañana. ¿Quién me da? La, ¿quién me dio? Hey, ¿qué? No, no el... que nadie te dio. Ah, no, no, no. Pues si acaso. ¿Eh? ¿eh? Si la me la da... Hey, yo, yo ¿Ya tiro. ¿Te una con ti video? Con yo? ti video. Uy, mira, lo que más acuerdo que es Cherry, pero donde me van a ir. Él estaba loco, pues, sí. Si Tempo le decía... Tempo le decía un comentario abajo. Cállate, eh, cabrón. Ya iba en la mañana. Estoy grabando la tirajera para pa Tempo. Con tu video, soy el segundo residente porque son tan estúpidos. Decir cuando usted dice di que segundo de fulano, una vez más, me dijo, diga, yo era di que Santiago Matías di que de Macor de Cibajo. Y yo le dije, viejo, no, yo no soy Santiago Matías Cibajo, yo soy Génesis de ya, Genomán, punto. Ya, y hay gente que, que, se, que ponen, se ponen como orgullo. Amigo, dice mi amigo yo le digo, no soy sé eh, dueño de un peso. No y que quiere ser corita otro porque son y apoyo a Santiago y el mío y todo no, pero y no, la original. verdad hay que ser original. sea original entonces, ¿Qué? luego del comentario que Wilmer vino le entró con ayer, que le voy a decir algo bueno, déjame seguir dejando para luego decirlo viene Santiago, viene, viene Wilme, dice que va a hacer una canción, una tiradera viene Tempo, pide disculpas y le da en la madre a Santiago Matías en la madre, no Tempo ¿qué pasa? yo en este caso, aunque Santiago es mío, personal lo llevo y él lo sabe, no estoy contigo, fui de los que critiqué a Tempo cuando puso un huevo por tirar el alfa, yo lo critiqué pero creo que esa, esa imagen no degrina grina, no, no ni, que, ay, ni que los dominicanos nos estemos ofendidos. Vamos para la Plaza de la Bandera a, a, a protestar. Dime, cómo hace Eduardo Santos, dime, no. Esa imagen no era motivo ni de chisme ni de nada. Tempo pidió disculpas porque hubo un, un grupo de, de, de gente que se sentían ofendidos. Pero eso no se sentían ofendidos por nada. Y si ya pidió excusa. ¿Qué más? De... ¿Qué? ¿Qué es? cuál... eso... Miren, le voy a decir una cosa. ¿Sabes qué me ofende más a mí como dominicano? A mí me ofende más el video de, de, de Toquilla y yo me le meloso con el uniforme. ¿Y quién habló ahí? ¿Ahí tú no hablaste, Wilmer? Ah, pero como es Tempo... ¡Sonido internacional! Oh, ¡Hay que agarrarse de lo que venga para sonar! ¡Ah, porque es tempo! ¡Ah, sí, claro, es tiempo. Pero ustedes no se... A ti, Wilmer, que tú estás hablando disparate ahí. Lo digo yo. Quíllate, bloqueate Telenor como tú quieras. Usted no dijo nada cuando usted vio a gente con uniforme balando con una canción prosaica en un video, como lo hizo Yomel Esmeroso y lo hizo a la perversa, ahí como dominicano, tú no te sientiste ofendido. Porque tú estás diciéndole que todos los dominicanos, todos los estudiantes de pueblo, de barrio, tienen ese comportamiento que enseñaron esa, esos dos do, do pendejos en esa canción. Ah, no, ahí no. No, porque tú sabes, Luis, que eso es, es Yomel. Ah, pero es tiempo. Una tiradera. Yo voy a tirar una tiradera. Ahora que te puedo pedir disculpas, ¿qué tú vas a hacer? ¿A dónde va a llegar la tiradera? No, a dónde? no, Yo supongo. No, no, no. Yo quiero que Wilmer me diga a mí qué él va a hacer. Ahora que le tiró. Que él pidió la disculpa. ¿Qué tú vas a hacer? Le digo, este país a veces es como estúpido. Gente, la gente dice cosas como que en las redes. Dios mío. yo, yo Dios mío. A ver qué sonido hay que buscarlo. Pero a veces de una forma. Hay una forma de buscar sonido. Nos vemos mañana. Mañana es viernes. Mañana música con ustedes. Ya ustedes saben. El último día de la semana. Digo, de, para llegar al fin de semana. Viernes. Así que ya ustedes saben. Nos vemos mañana. Y chao, chao.